desembancando al todopoderoso creador de titulares, la COVID-19 quien poco a poco se queda ya relegada a un segundo puesto a quizás a un tercer puesto pero las consecuencias que ha traído consigo la COVID-19, todo el conjunto de eventos que uno a uno se han ido sucediendo desde principios de 2022 hasta hoy ya que estamos a mediados de 2022 ha marcado, marcado las décadas e incluso lo que llevamos de siglo de manera indeleble nunca sabremos en realidad si la COVID-19 es la causa raíz que ha llevado, tras innumerables consecuencias, carambolas intermedias a la invasión de Ucrania por parte del ejército de Putin. Al final, son una serie de eventos, de eventos caóticos, que a pesar de ser muy ordenados, son sencillamente impredecibles. Nunca sabemos si hubiera habido guerra sin COVID. Lo que sabemos es que hemos sido testigos de ellos, es de, es de la venta, del envío de armas a Ucrania para hacer frente a la invasión, el uso de misiles y las consecuencias terribles de la guerra. Todo ello pasa por nuestra retina a través de las las tremebundas imágenes que vemos en los telediarios, en los informativos, etc. Quizás un arma que ha pasado menos desapercibida a primera vista, pero que todos el mundo entero está sufriendo, es el de los productos agrícolas. Tras la invasión, los gobiernos de todo el mundo reaccionaron a, a, a esta misma invasión de Ucrania, imponiendo severas sanciones económicas a Rusia. En represalia, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenaza con limitar las exportaciones de petróleo y de gas, pero también de otros productos que son esenciales y de los cuales Rusia y Ucrania son grandes exportadores al mundo entero. Uno son los fertilizantes y el otro el trigo. Al poquito de comenzar el conflicto, lo definía muy bien Dmitry Medvedev, el que fuera el predecesor, de, el predecesor títere de, de Putin. Decía, solo proporcionaremos alimentos y productos agrícolas a nuestros amigos. Y se nos, olvidó de, de, se nos olvidó casi llegar a bautizar la comida o los productos alimenticios como el arma silenciosa. Y entonces surgió el pánico. Una tendencia que más bien se ha mantenido desde los últimos meses. Un pánico a que suban los precios de manera desmedida, sin tope ni techo que los pare. Y aquí viene un comportamiento común y muy humano de la economía del comportamiento. El pánico es contagioso. Y cuando la tendencia es más bien el miedo y la incertidumbre, entonces el pánico se propaga. De repente todo el mundo dice que el precio va a subir debido a la inflación. Así que la respuesta natural de muchos es comprar comprar porque creen que el precio se va a disparar y así de manera natural el precio sube y entonces tenemos inflación a la carta servida por nosotros mismos es como una profecía autoincumplida y por qué digo servida por nosotros mismos o por qué digo una profecía autocumplida porque prepárense ahora para la gran noticia vivimos en un periodo de gran abundancia el mundo no anda escaso de cereales pero la propaganda de Vladimir Putin está alimentando las inquietudes y de manera flagrante subiendo descaradamente, descaradamente los precios. Y nosotros, el que más, el que menos, nos lo podemos quizás permitir. Pero los países pobres están en alerta por una, amenaz, por una amenazante hambruna. Y es que la producción mundial de alimentos ha estado aumentando constantemente durante más de 50 años, a un ritmo mucho más rápido que el crecimiento de la población. En 2021, antes de ayer por la tarde, la cosecha mundial de trigo batió récords. Sin embargo, en contra de lo que pudiéramos esperar, el año pasado más humanos sufrieron desnutrición a medida que los. A, a, lo que es la media, ¿vale? Que los precios mundiales de los alimentos comenzaron a caer. Pero incluso ahora que la guerra está interrumpiendo las exportaciones ucranianas, estamos lejos de sufrir una escasez. Pero para poder entender las consecuencias globales debemos mirar más allá en los países hambrientos donde el contagio donde el contrato social es frágil. El aumento de los precios del trigo a menudo ha provocado levantamientos políticos. Un aumento de precios incluso temporal puede crear la chispa de una ira que lleva esperando el momento perfecto para explotar. Por eso los gobiernos están en pánico porque cuando la seguridad alimentaria está amenazada también lo está el orden público. El pan es un indicador fundamental en la historia de la estabilidad o la inestabilidad de un país. Un aumento desproporcionado del precio del pan es capaz de crear revoluciones, es capaz de derrocar gobiernos y unir masas. Porque el hambre, el hambre es un consejero político muy malo. La política es economía y la economía para nosotros no deja de ser más que el pan de cada día. Cada vez que un país, que un barrio, que, que una familia corre el riesgo de no tener que comer mañana, ahí es cuando nace el riesgo de inestabilidad social y político. Conociendo hoy las posibles consecuencias que, que, tiene, que tiene el hambre y la situación que existe actualmente, surgen tres preguntas. Una sobre Ucrania, luego otra sobre Rusia y quizás una más global, sobre el propio planeta primero saber si se van a bloquear las exportaciones ucranianas, ¿no? que representa de hecho una gran parte de las exportaciones mundiales de maíz, aceite, girasol y trigo luego sobre Rusia, saber si si este se abstendrá de vender su propio trigo ruso para obtener ganancias políticas, un cambio de cromos y por último, como decía, más global, a nivel planetario, quizás lo más importante, saber si tiene Rusia en su mano la capacidad de provocar una crisis alimentaria mundial. Para poder responder, una cosa es fundamental. Porque son muchos los que opinan que esta crisis es una consecuencia directa de la invasión ucraniana. Y si bien esto es un factor que de hecho es crucial, no hace más que agravar un problema que ya es subyacente. Por ejemplo, el, hablando del hambre en el mundo. El hambre en el mundo hoy en día es. se supone que estaba hasta hace bien poquito en vías de, de desaparición. Es decir, que se iba reduciendo el número de personas que tenían hambre. El número de personas había caído, de personas que están subalimentadas, había caído de 811 millones en 2005 a 607 millones en 2014. Sin embargo, esta tendencia tan prometedora, por otro lado, comenzó a invertirse a partir de 2015. Y desde entonces, al menos, según la ONU, el, el número ha ido progresando poco a poco en el planeta. El hambre afectó a 650 millones de personas en 2019. Y volvió a afectar otra vez a 811 millones de personas en 2020. Un incremento. A pesar de haber tenido la buena tendencia en las últimas décadas, en los últimos... 5, 6, 7 años, se ha invertido esa tendencia. Pero con la crisis actual del año 2020, tampoco se asegura que se mejoren las estadísticas. A menudo se piensa que la gente que la gente tiene hambre pues porque no hay suficiente para comer para todos. Pero es que durante 60 años esto no ha sido así. Los precios de los alimentos cayeron constantemente durante este periodo. A medida que aumentaba la desigualdad de ingresos, desde luego, Dentro de muchos países, prácticamente todos A pesar de todo, hoy en día, cuando la gente tiene hambre No es porque no tenga suficiente comida Es porque no tienen el dinero O la capacidad para conseguirlo Ojo, que hay una diferencia muy esencial Las hambrunas nunca están vinculadas A la producción de alimentos Las, las hambrunas Siempre son causadas Por problemas de acceso a la comida Hace bien poquito, a principios de abril, la, la FAO estimó que la oferta mundial de cereales se encontraba en un nivel relativamente cómodo. Es decir, que la, la producción, de hecho, a nivel mundial de trigo aumentó y la de arroz nunca había sido tan alta. El peligro real no es que haya una escasez mundial. El peligro real es que es el miedo. El miedo vaya creando poco a poco... Un clima de pánico que haga subir los precios y que prive de alimentos a los hambrientos. El presidente ruso Vladimir Putin, claro, él, él sabe de qué habla, es un maestro del arte de la propaganda. Y como todos los manipuladores, sabe que todo lo que se necesita es un mensaje cuidadosamente planeado en el momento oportuno para cambiar las percepciones y convertirlas en realidades. ¿Y por qué Putin, se puede preguntar muchos, por qué Putin tiene tanto poder sobre el trigo y tanto poder sobre su distribución? Sencillamente porque, porque es, eh, es, es, todo lo que produce y todo lo que exporta hace que sea uno de los grandes eh, del, del, del cereal a nivel mundial. Porque ¿qué, ¿qué países son los que abastecen de trigo en el mundo? En realidad son cinco. Está Rusia y Ucrania. Rusia el primero y Ucrania es el quinto. Entre ellos dos suministran el 65% de las exportaciones mundiales de trigo. Y quién es, ya por curiosidad, quién es el principal comprador de trigo. En este caso es Egipto. Que más trigo compra, y quizás el que más depende de, de Rusia, es Egipto. En 2021, el trigo cosechado en tierras rusas, y ucranianas, bueno, todo el trigo, además, ubicado en la región del Mar Negro, representaba alrededor del 28% de las exportaciones mundiales de lo que es este cereal. Pero las exportaciones representan solo el 30% de la producción mundial. Es decir, Rusia y Ucrania cosechan, entre ellas dos, 13% del trigo del mundo. Y solo Ucrania, solo ella, el 3,7%. Es decir, una de las una de las transiciones culturales más rápidas de la historia de la humanidad es la convergencia hacia una dieta estándar global. A nivel local, nuestra dieta sí, quizás, seguramente, se ha diversificado, pero podemos hacer una observación contraria a nivel global. Y es muy sencillo de ver, porque en el mundo existen muchos tipos de alimentos. Cuando éramos nómadas, eh, recolectores... Eh, comíamos cualquier cosa, pero a medida que los seres humanos se han vuelto más sedentarios y aumentaron la globalización, compartir los cultivos entre pueblos, civilizaciones, etc., nos hemos vuelto a... Hemos tendido una tendencia de dieta mucho más global. Hoy en día son prácticamente cuatro los cultivos que representan casi el 60% de las calorías cultivadas en las granjas. El de trigo, el de arroz, el de maíz y el de soja. Y cuando uno de ellos tiene un problema... Se hace notar, pero brutalmente, no solo en la dieta de las personas, sino en, en los precios, las exportaciones, la distribución de alimentos. La producción agrícola actual está muy, muy concentrada en unos poquitos países. Y como vengo diciendo, en particular en Rusia y Ucrania. En 2017, cuando Rusia se convirtió en el mayor exportador de trigo del mundo, Vladimir Putin, se posicionó como un importante proveedor de algunos de los países más hambrientos en otoño, leí hace muy poquito el Financial Times, estimaba que más de un tercio del trigo importado por Oriente Medio y África procedía concretamente de Rusia y así con muchos países que tienen necesidades el presidente ruso disfruta así, de un enorme poder sobre las personas hambrientas del mundo la inflación también es, un, es buena de hecho para Vladimir Putin porque los altos precios del trigo lo ayudan a financiar la guerra. Sin tantas personas, si tantas personas se quedan sin alimentos en una época de abundancia sin precedentes, aquí viene el la verdadera consecuencia más, más, más brutal, más realista, también la más dolorosa. Pues podríamos pensar las consecuencias catastróficas que podrían resultar del colapso ambiental, que podría estar más allá de nuestra comprensión si llega a tocar a poblaciones que tienen un difícil acceso de los cereales. Imaginémonos, si a nosotros nos cuesta conseguir aceite de girasol y trigo y otros cereales, en qué situación están aquellas personas que tienen mayor acceso y en qué situación pueden encontrarse en caso de que tengamos unas cosechas catastróficas en los siguientes años debido a, a una sequía o inundaciones. Si la crisis en Ucrania, Putin mediante o, o no, puede llevar al, al desabasto, la, la escasez, puede llevarnos al incremento de precios, la inflación incluso a traer el hambre. La pregunta que surge, que surge muy a menudo, gira alrededor del embargo, del embargo y las sanciones. Esto es un tema que ya comenté en una ruta actual hace bien poquitos episodios sobre cómo funcionan las sanciones y si realmente tienen algún efecto. Es justo imponer sanciones a un país nos podemos preguntar, ¿es justo embargar un producto para afectar su economía, como ha sucedido con el embargo parcial del, del gas ruso? E incluso aún podemos ir más allá y preguntar si realmente los embargos y las sanciones traen el efecto que desean aquellos que las imponen. Europa desde el principio del conflicto se ha puesto las pilas, de hecho, se ha puesto las pilas para comenzar un plan B que pueda sustituir el gas ruso antes de la llegada de, bueno, durante toda esta transición energética, una transición que sin duda alguna a día de hoy requiere, requiere gas, requiere energía nuclear, requiere carbón, etc. Bueno, pues el 30 de mayo la Unión Europea firmó un acuerdo que debería permitir reducir, teóricamente, las importaciones del, del gas ruso en un 90%. Pero claro, esto no va a ser mañana, desde luego, pero sí para fin de año. Y esto constituye un aumento significativo, aunque quizás tardío de la presión económica sobre el régimen de Vladimir Putin todo esto después de esto no, no fue sencillo para la Unión Europea después de un mes de negociaciones entre los Estados miembros, finalmente se consiguió levantar el veto de Hungría que estaba impidiendo el acuerdo gracias a una exención temporal para el, para el gas transportado por un oleoducto un oleoducto antiguo de la era soviética que termina llegando a Europa Central bueno una muestra de unidad para unos, este acuerdo unánime de la Unión Europea y una muestra de desunión para otros, por el conflicto alrededor de las negociaciones y la exención temporal que ha tenido que levantarse con Hungría. Porque al fin y al cabo es unión o desunión frente a una amenaza global. Y si bien el avance sobre el terreno del ejército ruso continúa, que es cierto, que es evidente, que lo vemos cada día en las noticias, por otro lado... No deja de ser mentira, no deja de no deja de ser cierto que el avance ruso pierde potencia. Se dice que casi mil tanques rusos, rusos ya han sido destruidos y de hecho dos fabricantes rusos de vehículos blindados han dejado directamente de producir por falta de piezas. Vladimir Putin hasta ahora ha mostrado un total desprecio por el costo humano eh, durante la invasión a Ucrania, que ahora de hecho el, el coste humano asciende a decenas de miles de muertes. Mientras las naciones de Europa continúan o continuaron comprando petróleo, eh, gas ruso. Y mientras esto ocurría, inyectaban, llegaron a este inyectar a 850 millones de dólares en el cofre de guerra del presidente Vladimir Putin todos los días. En los 27 días que la Unión Europea vaciló sobre las sanciones, Rusia pudo embolsarse más de 22.000 millones de dólares en ingresos relacionados con el gas de países de Europa, muchos de los cuales solo estaban dispuestos a una cosa, solo, solo estaban allí para una única cosa, poner fin al comercio del gas ruso. El problema es la cuestión de crear un precedente. Hungría finalmente obtuvo exactamente lo que quería y aquí es, y aquí es donde Putin gana la batalla estratégica, la división. Un asunto el que se ha hecho, que Vladimir Putin se ha hecho un especial abanderado. Ha hecho de la división de Occidente, de la falta de alineación entre los Estados Unidos y los países europeos, así como de la propia discordancia entre los países miembros de la Unión Europea, una táctica diplomática y ya casi militar. En el futuro, claro, nos preguntamos qué impediría que otros miembros de la Unión Europea adopten la misma actitud en otros temas vitales para la comunidad europea. Llegará quizás un momento en que Europa tendrá que tomar una decisión difícil y preguntarse si la unanimidad, que es así como se toman todas las decisiones de los 27 estados, de manera unánime, es más importante que la capacidad de limitar las acciones de todos aquellos eh, extraviados internacionales. Y eso que yo soy un gran admirador de la unanimidad. Porque creo que es un alma más potente. De hecho, está demostrado en las teorías de juegos y en, en, en grupos, en, en la toma de decisión de grupos, está demostrado que las decisiones unánimes, bueno, desde luego en pequeños grupos, no sé ya si un grupo de 27, como es la Unión Europea, como forma Europa, ya se considera un grupo pequeño, quizás mediano o grande, pero las decisiones unánimes de manera general tienden a aportar mejores soluciones y más eficaces que aquellas que son tomadas por el individuo sin pensar en los demás que están jugando. Pero como bien digo, llegará quizás el momento en que Europa tendrá que tomar una decisión difícil y preguntarse si la unanimidad es más importante que la capacidad de limitar las acciones de los países rebeldes que buscan el voto, el voto propio, el voto local, oponiéndose a Bruselas y quedando frente a su electorado, como el David que venció a Goliath. Quizás es una cuestión que queda en el aire y que tan solo se puede especular. Quizás solo entonces Europa podrá tener su propia foreign policy, como tanto se dice en inglés. Es decir, que será el, el propietario, será el, el, el responsable de dirigir su propia política exterior y así poder marcar sus iniciativas en el equilibrio de poderes del planeta. Ahora bien, bien es cierto que existen otras cuestiones que van más allá quizás del embargo y de las sanciones que muchos se plantean y es saber si frente a Putin y el Kremlin los estados independientes, los estados democráticos, liberales, como, pues como son los estados de la Unión Europea, si nosotros podemos seguir participando en el conflicto un poquito de perfil o incluso, mejor aún, si los propios ciudadanos de Europa y Occidente deben permanecer pacifistas hasta este tipo frente a este tipo de, de, de invasiones y de conflictos. Es una pregunta extremadamente complicada. Decidir si el conflicto ucraniano nos afecta a todas las democracias y por lo tanto deberíamos participar activamente, o si por el contrario la defensa de los ideales, por muy altos y nobles que sean estos, no justifica una guerra. Y es una pregunta que no es baladí y que es muy difícil de responder. Y la gente suele responder quizás en función de cómo le toque, de, de cerca, de familiares, geográficamente, a lo mejor países que hablan el mismo idioma. Es sencillo que se tienda a una respuesta o a otra. Yo siendo un adolescente leí dos libros fundamentales en mi desarrollo como persona. Uno fue Walden, del filósofo Togo, Henry Thoreau Henry Toro. Y otro fue Esta noche la libertad. Este es de Dominique Lapierre, del dúo Dominique Lapierre, en francés, y Larry Cole, en inglés. Estas dos novelas me iniciaron en la noción de la no violencia como solucionan a la opresión. Desde entonces, bueno, desde, ya muchos años, pero desde entonces nunca, nunca me he metido en una pelea. O siquiera he pensado que dando un bofetón a alguien jamás pudiera solucionar un problema. Aún más. Cuando veo que alguien reacciona con violencia o defiende los golpes antes que las palabras, personalmente siento aversión y siento pena por esa persona. Ahora bien, mi postura mmm, también me trae mucho conflicto. Porque creo en el derecho de los pueblos a defenderse y apoyo la vía pacifista y las enseñanzas de, por ejemplo, Gandhi, pero también admito que no veo que sea la salida a conflictos como, por ejemplo, la invasión de Rusia-Ucrania, que nos pilla de cerca, u otros conflictos de hace unos años que también surgía esta pregunta. Los conflictos con, con el ISIS, con el autodenominado Estado Islámico, en, en Siria, en Irak, etc. Es una filosofía, la de la no violencia, donde, en lugar de obuses, aviones, misiles, granadas, eh, ametralladoras, es a través de la desobediencia civil, y obviamente a través de la no violencia, que se supone que el adversario se ve obligado a deponer las armas. Cuando consideras la, situac la situación en Ucrania, hay algo casi utópico en este enfoque. Y me queda claro que no es a través de la desobediencia civil y la retórica por la paz que las tropas ucranianas lograrán expulsar a los rusos. Un gobierno que envía a sus ciudadanos a la guerra, aunque sea una guerra defensiva, también es responsable de muertes y responsable del sufrimiento y de la destrucción que provoca. Porque una muerte, por una causa justa, sigue siendo una muerte. Y aquellos que no se dejan engañar, aquellos que no se dejan engañar por el casposo discurso del heroísmo y la guerra de liberación, deben preguntarse si todo este dolor y este desamparo está justificado. Las entregas de armas occidentales a Ucrania se solo prolongan esta guerra. Y sabemos que siembra muerte y que crea miseria. Pero ¿debemos persistir dogmáticamente en la defensa de grandes ideales ¿no? como la democracia y la independencia a costa de miles de muertos, de destrucción, una escalada bélica extremadamente peligrosa para el planeta? ¿O elegir asumir la responsabilidad de proteger la vida y el bienestar y el bienestar de los ciudadanos. Es una dicotomía muy, muy típica en, en, la, en la filosofía o incluso en los debates de, de bares entre amigos. También podemos abordar el problema desde un punto de vista utilitarista y preguntarnos cómo hacer posible la mayor felicidad para el mayor número posible de personas. La respuesta en este caso es relativamente simple. Mejor un final terrible que un terror interminable, se podría decir. Incluso las causas más nobles no justifican miles de muertes. Y no justifican la destrucción de regiones enteras. Pelear hasta la última bala es inhumano. No importa la causa por la que estés luchando. Pero esto es más importante. El núcleo de las sociedades liberales no es el colectivo sino el individuo. Es la vida del individuo la que es sagrada ahí. Una sociedad liberal no sacrifica a nadie, ni siquiera por una buena causa, porque nada justifica una muerte. En este torbellino de emociones, muchos lo han olvidado. Sin embargo, morir por la democracia y la libertad no es mejor que morir por Rusia. El resultado es el mismo, es la muerte. Entonces debemos morir por ideales máximos. Todos estos jóvenes, ya sean rusos o ucranianos, se están muriendo y punto. Se mueren en el dolor, se mueren en la miseria y se mueren solos. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Ahora, a partir de aquí, os voy a decir feliz verano. Disfrutad del sol, de las vacaciones, de la familia y, desde luego, tomad un descanso. Yo, desde luego, así lo voy a hacer. Ya solo me queda, una vez más, daros, la gracia por elegir, daros las gracias por elegir y escuchar este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Por último... Disfrutad de la tira de la ruta, lo mejor del episodio de hoy. Nos la ofrece Fer Monigotes Sin Fronteras para el programa que estáis viendo, por cierto, en este momento, para aquellos que disfrutan del, del episodio directamente desde YouTube. Y también está disponible en mi cuenta de Instagram, arrobalarutanutural.podcast. Para vosotros los escuchas de iVoox e la podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto.